Lo prometí de verdad. Hoy voy a hacer el preguntas y el respuesta. Así que empezamos con la primera pregunta. La primera pregunta es ¿en qué país vives? Nada bueno. Doctor Jones. ¿Dónde en el amigo? Bueno, creo. Repito. Saludito. La segunda pregunta es ¿mi poco me reí? No ha rido. No ha rido. No La tercera pregunta es ¿Di? Dos. La cuarta pregunta es ¿Cómo te sientes? Ay. no me gusta la es es cuerpo oh Dios mío! pregunta ¿ya tomaste agua? Sí, güey. ¿Estás flaco? Mírame, mírame, mírame, mírame. Esto. YouTube me ha desmanecido de el video. Qué guapo me tocó. Oh, tengo una. ¿Por qué es una amarillo? El chor dijo, ¿por qué? Una de color amarillo. ¿Para resbalte ¿Tú crees que es de porvenir para subirse a la expansión? ¿Por qué como estoy ganando, güey? No mames. la última pregunta. ¿Por qué un Award No, no es la peor. ¿verdad? No es la última. la peor. No sé qué es siendo ¿Qué ¿Qué tengo? No. Mm. ¿Qué es que no, ya no soy ¿Qué tengo? ¿Qué ¿Por qué dormimos con los ojos cerrados? Porque si no viene el toque y nos la... Y la última. Si tuvieras la oportunidad de ser millonario y ser infeliz, o ser pobre por 5 años y ser feliz. Pues... Yo les diría que las no vengan. <risas> me la el pobre por 5 años a ver la felicidad estar corazón activo hoy espero que les haya gustado este video si necesitas like, compartan cosas amigos muchos no estuvieron esperando esta respuesta bueno aquí la tienen chicos ahí está tus preguntas y respuestas y bueno me